y eso que yo apoyo sé que no me apoyan pero la humildad ya la tengo de sobra no falta la muñeca cargo la corona del peso de ser eso que ya se asoma no importa qué pase yo sigo tranquilo me sobra la ganga y lo enemigo pasó la vida siendo del peoncito salgo para la calle como el patroncito me dijo a mi abuela que eso yo era yo ya sé que ella no está en la vereda tomando mate en la taza si pero si le extraño y le pido que vuelva mi vida en lo que quisiera estar muerto siento que mi lugar no encuentro pero bueno ya lo confieso estoy aquí si sí, por lo menos y es que no importa que Pase, sigo siendo el crazy, ya yeah. Y es que no importa que pase Mi corazón no es grita Y es que no importa que pase No ven a lastimar, Esta fortaleza que me hizo de mí se tapó Si no quieren bajarme, ya yeah. Yo sé que todo el día Estoy metido en la mía mamá mami reclama cegada por la porquería No sé qué pasará Y no sé qué pasará todos los días con las manos juntas yo le pido a Dios Que le dé salida a mi vida y que mi amo me si todos los yo En la casita en la villa Para el Hilton Buscando amor a mi familia Buscando el millón Yo sé que todo espera mucho de mí su expectativa es espero cumplir Un pibe de barro que solo quiere salir ¿Será que lo hacen vivir, y es complejado y sí, seguro. Soy todo lo hueco en una canción. Quiere tenerme muerto en un cajón, pero no pueden con mi sazón. Quiero no quiero tener la mansión que mi yo de niños le prometió. Con ese hambre, esa ambición de crecer en el mundo del valor. Y si papito, usted tengo lojera, y es que me debe lo haciendo music. Es que llevo buscando la manera. Carlos de ti y a Rusia. No importa que lo que yo piensen Yo quiero morirme haciendo lo que me gusta No importa lo que yo piensen No importa lo que le pese Yo quiero morir haciendo música yeah, yeah, yeah. Crazy, crazy.